Los Fantasmas del Caribe Los Fantasmas del Caribe fue una agrupación de música tropical venezolana formada en 1989 por el músico, compositor y productor discográfico peruano Luis Alba Lescano con la colaboración de su esposa y Raúl Martínez Garabán. Entre sus canciones más conocidas están Muchacha Triste como el primer sencillo en su lanzamiento. Por una lágrima, ella es más y más, Mi Pequeño Amor, Caramelo, Bandolero, Aventurero, Carmín, Celina, Agüita y Coco, entre otros, compuestos y producidos por Luis Alba. Luis Alba unió a seis jóvenes músicos para dar vida a los fantasmas del Caribe y trató de imponer un estilo de pop tropical basado en instrumentos electrónicos, sumando unas coreografías simples y la apariencia de los músicos vestidos de piratas después de un extenso scooting, se conformó la alineación original, donde la mayoría de los integrantes tenían experiencia previa como músicos en diversas bandas que actuaban en locales nocturnos caraqueños. Los integrantes de esta primera selección participantes en la producción Caramelo fueron Ricardo, Thompson Richie, guitarra, Carlos E. Molina, Eddie González, segundo teclado, Héctor Álvarez, Kenny, bajo, Luigi Giraldo, Luigi teclados, Gabriel Puerto, Gabriel batería, José Fernández, José percusiones. Después de año y medio del inicio del grupo, Eddie decide abandonar la agrupación, siendo sustituido por Dax Alejandro Larosa, quien participaría en las producciones Más y Más Marea Azul. Tiempo después, el grupo decide radicarse en México, Distrito Federal. Kenny elige quedarse en Venezuela, por lo cual lo sustituye Adrián Pieragostino, quien sería parte de la Producción Marea Azul, conservándose esta alineación hasta la disolución de la agrupación. Los Fantasmas del Caribe ocuparon el primer lugar en las listas de popularidad y ventas de casi todo el continente americano. Recibieron muchos reconocimientos como el Billboard Hot Latin Tracks y el premio Lo Nuestro. Se presentaron en los principales programas de televisión y escenarios internacionales al lado de la figura más importante de la música y alcanzaron ventas superiores a los 3 millones de discos, uno de los grupos musicales de más rápido ascenso en Latinoamérica. En 1991 logran el reconocimiento internacional con la salida del mercado del disco Caramelo, producido por La Music y distribuido por Sonoroven, en el cual se incluye su mayor éxito, Muchacha Triste. También en este disco viene un segundo tema que obtuvo amplia difusión titulado Por una lágrima. En 1994 lanzan el disco Más y Más y en 1996 Marea Azul. Ambas grabaciones fueron bien recibidas, pero sin el éxito de su primera producción. El grupo se disolvió en 1998. La mayoría de sus integrantes continúan ligados al medio artístico en diferentes facetas. Richie Thompson, radicado en Portugal, trabaja para una importante cadena de mayoristas. Encargado del Área de Comercio Internacional, sin dejar al lado su potencial artístico, pertenece a una agrupación musical importante de Funchat, con quien ya grabó un disco. Eddie González, radicado en Miami y Los Ángeles, se ha radicado mayormente a impulsar su carrera como solista y a la producción de contenido para televisión. Kenny Álvarez, radicado en Miami, participa como músico de sesión pegando junto a otros artistas. También toca en diferentes bares del circuito nocturno del sur de la Florida. Luigi Giraldo, mejor conocido como Luigi. Radicado en Miami, se ha dedicado a la composición y producción musical, teniendo sus mayores éxitos en las composiciones y coproducciones con Cumbia Kings de ave Quintanilla. Gabriel Puerto, radicado en Los Ángeles ha estado involucrado en la producción de programas de televisión y actualmente participa en una banda de rock alternativo llamado Sonoclip. José Fernández radica en Los Ángeles, reconocido músico de sesión, ha grabado para artistas como los horóscopos de Durango, Industria del Amor, Pedro Capó y ha tocado en vivo en las giras de Thalía, Lucia Méndez y Faye. Taila Rosa, radicado en España, ha impulsado su carrera de solista bajo el seudónimo de Coyote Dax, con mucho éxito en Europa, colocando un tema en su primer disco como Canción del Verano. Ha participado en diferentes reality shows en España. Adrián Piera Agostino, radicado en Los Ángeles, ahora es uno de los más importantes compositores y productores tanto en Estados Unidos y México. Compositor y productor musical para artistas internacionales como Luis Miguel, Sergio Dalma, Marco Antonio Solís, Chaila Durcal, Da Reyes de la Sierra, Montes de Durango, la original banda del Limón y más Dor Seller, jurado de la Academia de Reality, número uno de la televisión latina.